Que, que hemos desarrollado lo, tiene como objetivo tratar de incluir a las personas con discapacidad en la educación, en, en, en educación regular. Y, y es que lo porque es un conjunto de herramientas que están orientadas a los distintos tipos de discapacidad. Por ejemplo, tenemos lo que es la, el traductor de señas. El objetivo de este traductor de señas es que el niño con discapacidad auditiva se integre en la educación regular. Es decir, que el profesor va a tener un Headset como este y va a dar su clase de manera tradicional, de manera normal. Y lo que hace el profesor puede traducir lo que está diciendo al la que El objetivo de eso, como decía, es que los sí, niños sí, con discapacidad sí, sí. auditiva se sí. integren en la educación regular. Eh, pero, como vemos, esto no está limitado solamente a, la, a los niños, sino podría ser implementado incluso en los, te en los teléfonos celulares o marcas. Eh, como la educación, debería ser en ambos sentidos, es decir, que ellos se puedan comunicar también con, la, con el resto de personas. También lo que tenemos aquí es eh, lo contrario, es decir, que ellos puedan hablar a la, al resto de personas o al resto de estudiantes de, de la clase regular. Eh, por ejemplo, lo que haría es escribir al niño aquí y eso se transformaría en, en algo pero para complementar esta herramienta también hemos incluido lo que se llama un traductor eh, simultáneo de cualquier video. por ejemplo aquí hemos cargado algunos videos y de eso lo que se va a hacer es capturar todo el audio y eso transformarle a lenguaje de forma simultánea. y como podemos observar esto puede tener un gran potencial porque incluso podría ser incluido en, los, en las salas de cine o en cualquier otra, no sé, localidad donde sea este tipo.